Bueno, pues le damos la bienvenida. Así es, bienvenidos a Rafael Ida TV en el espacio de hoy Oramos. Así es, y bienvenidos, somos sus amigos. Elida. Y Rafael Gaudí. Así es, bienvenidos todos. ¿Cómo vencer el temor? Ay, bueno. ¿Cómo vencer el temor? En la vida de muchas personas, muy, cuando menos cuatro sentimientos que les hacen mucho daño. Uno de ellos es el, el, el sentimiento del temor. Del temor. Uh -huh. Y otro es el sentimiento del pesimismo. El pesimismo uh -huh. sí. uh -huh. Entonces, otro de, de los sentimientos que hay es el complejo de ineptitud. Sí, hay, hay gente que cree que no sirve para nada. Uh -huh. Sí, y el otro sentimiento que también hace mucho daño es el sentimiento de inferioridad. Así es, entonces, quienes de plano se sienten abajo, abajo, abajo. Exacto. Entonces, pero hoy hoy vamos a tomar el tema sobre cómo vencer el temor. Cómo vencer el temor, así es. En, sí, entonces, uh, uh, aunque todos los temas vienen a ser eslabones de una cadena muy pesada. Muy pesada ¿eh? Que afecta a muchísimas personas en todas las partes del mundo en el que vivimos. Uh -huh. ¿sí? Así es. Y, y realmente viene a ser como eslabones que, que se so, van uniendo. Se van porque uniendo Porque aparte hay más, hay más temas. ¿eh? Sí, sí, claro. Eh, entonces, todos tienen un mismo origen único. Vienen de la misma fuente. Así es. El problema es uh, que cuando desconocemos la fuente donde sí. fluyen tales situaciones. Sí. Desconocemos. O sea, desconocemos. Esa sí, situación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo más importante es que podemos encontrar... Eh, la respuesta y la solución de la fuente de vida abundante. Así es. Cuando tú conoces el origen de las cosas, pues, vas a estar del otro lado. Eh, claro. Pero cuando tú desconoces el origen de las cosas, por qué te acontece por qué pasa, por qué sucede, uh -huh. entonces en ese desconocimiento ya hay problema. Exactamente. Uh -huh. Entonces, quien él mismo nos declara sobre estas dos fuentes... Eh, la que hace daño y la que te sirve para bien ¿Quién o sea, es el que nos revela esto? Ahorita entonces lo decimos Sí, entonces en el Evangelio de Juan En el verso 10.10 10, Nos demuestra, nos muestra las dos fuentes La que hace daño y la que hace bien Fíjense, ¿Sí? entonces lo que dicen Casi ya lo hemos repetido en otros videos Muchas veces Pero es importantísimo es. De dónde viene el temor y cómo vamos a vencerlo Así es entonces dice así: el ladrón no viene sino para matar, eh, robar y destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí están la, la, las dos facetas, uh -huh. las dos fuentes: el que viene a hurtar, matar y destruir, y el que viene sí. a dar vida y vida en abundancia. Así es. Entonces es el mismo Señor quien nos da el Dios la, las dos fuentes para que sepamos por dónde viene el problema. Correcto. Entonces el temor tiene. Una sola fuente, el diablo o Satanás. Uh -huh. Dios mismo se encarga de revelarnos lo siguiente ahí en Segunda de Timoteo 1.7 en la Vención Reina Valera. Escuche bien, mi amado, porque ya el Señor nos está diciendo que Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Correcto. Y aquí, en este pasaje de de Timoteo, ¿qué nos dice? Dice, porque eh, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, uh -huh. sino de poder, de amor no. y dominio propio. Entonces quiere decir que la fuente de Dios es para bendición. Amén. La fuente del enemigo Amén. es para destrucción. Es para la destrucción, correcto. Dios mismo se encarga de mostrarnos las realidades que en el mayor de los casos se ignoran por falta de conocimiento de las sagradas escrituras. Es este es problema, porque es que, cuando se desconocen las escrituras... sí. La misma es que discutida ya en, nos, en, en, en, en o sea, nos dice, ¿verdad? dice sí. que su pueblo, hablando del pueblo, dice que parece que le falta conocimiento. Ah, sí, es correcto. Imagínate el que no ha conocido al Señor. Sí, no, pues. Pues está en un total desconocimiento correcto. y está en un gran problema. Entonces, ¿qué, qué es lo que nos revela en este pasaje, pasaje bíblico? Que el temor no es una desviación mental. Porque no hay que ir muchos, con el siguiente porque... uh, uh -huh. Así lo, uh -huh. lo ponen, ¿verdad? Nos revela que no es simple, una simple imaginación o un simple sentimiento. Uh -huh. Uh -huh. Nos está declarando que es un espíritu real. Sí, y, y ese es el problema y que a veces los mismos eh, eh, médicos, uh -huh. ¿verdad? Desconocen el, el origen. El origen, sí. Entonces, sí. nos... Ya la escritura ya nos está revelando los orígenes del bien y del mal. Exacto. Entonces, cuando exacto. tú vas por el camino del mal, pues ya sabes por dónde vas. Pero si no lo sabes, bueno, te lo estamos diciendo ahorita. Que es real, que se puede tener o, o se concibe por la fuente del mal. Que uh -huh. es el diablo o Satanás. Exacto, porque ese sí. le ha venido solamente a volver a matar y destruir. Correcto. Todos los resultados del temor vienen a ser muy desagradables y dañinos. Ah, oh, sí, demasiado. Muy desagradables no. y dañinos para el ser humano. Veamos qué nos sigue diciendo la Sagrada Escritura con respecto al temor ahí en 1 Juan 4, 18. Ok, este es otro pasaje bíblico uh -huh. que nos da mucha luz para entender, para comprender. ¿De dónde vienen las, las fuentes, las buenas y las malas? Correcto, así es. Así es. Eh, en el amor no hay temor, uh -huh. sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Uh -huh. Porque el temor lleva en sí castigo, uh -huh. ¿sí? De donde el que teme no ha sido perfeccionado uh -huh. en el amor. Entonces, ¿qué, qué te podemos sugerir? Uh -huh. Busca de Dios. Llénate del amor de Dios. Y tú vas a estar lleno del amor de Dios, vas a perfeccionarte y vas a mejorar toda tu condición desde, el, desde la A hasta la Z. Por, por así decirlo de alguna manera, sí, así espero es. que no lo estés entendiendo. Esto nos indica que las personas que son víctimas o sufren del temor normalmente sufren de angustia, sí. amargura, amargura. Desconsuelo, de ¿no? tribulación y, y físicamente. También físicamente. Porque a, además, va, sí. va, va, a afectar, va afectando. Va afectando, sí, a sí, uh, tu interior, tu, tu, tu, tu, tu ánimo, tu estima, todo. Todo. Son como eslabones que se van uniendo va y viniendo. se hace pesada en la cadena. ¿eh? Así es, además de una profunda angustia mental y suele sufrir de tormento espiritual. Pues sí, porque sí. al desconocer de las cosas de Dios. Satanás hace de la suya. Hace sí. en, así. Es. Entonces, el temor es un poder que engendra destrucción física y mental. Al igual que la fe produce o engendra fe benéfica. Uh -huh. Si usted cree que Dios le ayudará, él lo hará. Así. O sea, dice cómo funciona. Lo sí. malo, cuando tú piensas que, y dices cosas que no debe decir, misma lengua exacto te va a afectar pero también si tienes la fe y crees en el altísimo también te va a bendecir Amén. o Amén. sea te va a afectar pero para bien para bien pero claro te va a afectar para mal correcto entonces si usted cree que el diablo lo enfermará de cáncer desde luego que él lo hará es increíble pero se convierte en una realidad si usted mm -hmm. cree que le va a dar cáncer, le va a, Entonces, le va a, le va a tener con toda seguridad. Uh -huh. Entonces tenemos el ejemplo, el ejemplo bíblico de lo que estamos diciendo y lo encontramos ahí en Job 3.25. Mire, escúchenos bien, por favor. Porque estamos tratando de darle la, las dos pautas, Así las es. dos fuentes, cómo llega un mal o cómo llega correcto, un bien. Correcto, correcto. Entonces, aquí en, en ese pasaje, Job, o sea, Dios a través del de, de, de, mm. libro de Job nos revela cómo por pensar mal y uh -huh. hablar mal viene el mal. Sí. ¿Y sí, qué dice ahí sí. sí, dice porque el temor que me espantaba me ha venido. <risa> o sea, lo que le espanta, pues le vino. Sí. Y... No sé Entonces, que, que te va a dar cáncer, te va a dar cáncer. Fíjate, hay una cosa que, es, que, es que, increíble, que pero, me perdonen sí. los médicos, pero cuando tú es con el doctor, para ver qué te encuentran uh -huh. De cuidado porque te van a encontrar cosas que, que tú no quieres tener. Claro, claro. Y me ha acontecido lo que yo tenía, dice. Él. Sí, es lo que va a acontecer. ¿Por qué? Porque cuando tú vas con con, con el médico para ver si, cómo, por qué me siento así, porque mira, lo más seguro que te van a decir que sientes análisis, que, que es sí. un montón de cosas. Y muchas veces lo único que te quieren es declararte lo que tú no quieres tener, claro, claro, así que ten cuidado, mejor apégate a Dios, busca de Dios, mira, ahorita te vamos a dar un pasaje peligrosísimo, con así el que es. vamos a cerrar este segmento, así ¿por qué? Es. porque queremos, ¿cómo vencer el temor? correcto, de enfermedades y de un montón de situaciones de la vida, Sí, así es. Y la mejor manera, de la mejor manera de quitarnos de encima el temor es tomarnos de la mano de Dios amén, así es. y creer lo que Él nos dice en su santa palabra. Haga suyo este precioso pasaje bíblico ahí en Isaías 41. Pero hazlo tuyo, por favor, mi amada. Hazlo tuyo, por favor, mi amado. ¿Te conviene? Así ¿Te es. conviene? ¿Te conviene hacerlo tuyo? Apropiate, por favor. Así es. Y escúchalo. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes. Uh -huh. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Uh -huh. Sí. Siempre te ayudaré. Siempre. Siempre te sustentaré. Amén. Con la diestra de mi justicia. Y fíjate, fíjate cómo, cómo te lo está diciendo el Señor. Uh -huh. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Así es. ¿Con qué? Con la diestra, diestra de la justicia. Amén. Entonces, Amén. Amén. pues del bueno, pescate de Dios para que te vaya bien. Y en el verso 13 dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, no te, yo te ayudo. Yo te ayudo. Entonces, Si tú no quieres estar en las manos Amén. del Señor, entonces, ¿en las manos de quién vas a estar? Así Exacto. que entonces, imagínate, imagínate, es mejor estar tomado de la mano de Dios. Así es. ¿Verdad que sí? ¿Quieres estar tomado de la mano de Dios? Pues vamos a orar. Así es, Mira, haz de cuenta Amén. que te estás tomando de, así de la mano del Señor. Y Amén. Dile, Padre así. Santo y Eterno y Maravilloso. En este vamos, momento, señor, señor, yo le pido perdón por mis faltas, por mis errores. Perdóneme, Señor, porque yo ignoraba su palabra. Y lo que se nos sí, dice y nos enseña Jesús. con respecto Gracias al temor. Pero qué bueno, amor, señor, señor, que hoy, en este momento, en sí, este sí, instante, sí, al estar viendo este video. Sí, señor. Usted me revela, Señor. Oh, padre. Me abre el oh, entendimiento sí, de lo que tengo que hacer. Es estar sí, tomado sí, en sus manos poderosas. Su su y de esta manera, sí, señor, señor, yo recibo las bendiciones sí, sobre sí, mi vida, sí, sobre sí, mi sí, hogar, sí, sobre, sí, hogar, sí, sobre sí, mi familia, sobre mis finanzas, sobre mi salud. Y sobre todas las gracias. cosas de la vida así Padre, va. gracias Gracias, gracias, gracias Señor, Señor Porque en ese momento Alabamos Puedo entender, puedo comprender sí, Que usted me ama Bendito Y que usted Dios me toma también de sus manos gracias por su amor. Y gracias Señor gracias Porque de esa manera su misericordia, que es grande, Le pido un perdón Y le digo, gracias, venga a mi vida Y cámbiela transformarla sí, sí, Y lléneme de su amor así Para sí, ser una persona siempre sí, victoriosa Señor para Gracias la sea, gloria de su nombre, en, nombre en Cristo Jesús, Jesús. Sí, Señor. aleluya, Gracias. Amén. Amén. Amén. amén, amén, amén, mire, Así aquí es. arriba, hay información, ya la has estado viendo, y de esa manera, nos despedimos, y te decimos, que Dios te bendiga, y te enviamos un fuerte abrazo, te amamos en el amor del Señor, y gracias por estar viendo este video y gracias por compartirlo. Ah, sí, gracias por compartirlo. Y gracias por escribirnos también. Así es. Así es que bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Bendiciones. Hasta el próximo video.